Gran sorteo de combo de byte en el Instagram Fresh Air. OK, Caña Redfish Evolution Real Albatros cargado con multifilamento Y 6 señuelos Don KB Para participar tenés que seguir al Instagram OK Y etiquetar a tres amigos Se sortea el 12 de noviembre